¡Vamos! Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, Sonido Nancy Plus. de cumbia de mi tierra colombiana, bailando las raneras en la noche y la mañana, bailando las raneras en la noche y la mañana, cumbia, cumbia, cumbia, Sonido Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Sonido Nancy Y por esto fuera poco, transmitimos vía internet por si esto fuera poco, transmitimos vía internet. Siempre imitado, jamás igualado DJ Joyas de la Costa, Nancy Blues Siempre imitado, jamás igualado DJ Joyas de la Costa, Nancy Blues Siempre imitado, jamás igualado Siempre imitado, jamás igualado DJ Joyas de la Costa, Nancy Blues Siempre imitado más igualado de la colonia San José el jaralatizapat México de la colonia San José en jaral al México. de la colonia San José el jaral, en México de la colonia San José el jaral, en México. De la colonia San José, el jaral al México. la Colonia Romero Rubio, desde la, desde la colonia Romero Rubio, desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal. Y te asumimos abrazo, y te asumimos abrazo, y se vaya petadito. Por eso toda las maneras amarran a los negritos. Por eso todas las maneras amarran a los negritos. Cumbia, cumbia, cumbia, vamos a, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, Póngale sabor a esta cumbia Maestro Nancy Plus Póngale sabor a esta cumbia Maestro Nancy Plus Ay, recuerda esto es un gran rollo Si sí es otro rollo Sean ustedes bienvenidos. <risa> Nuestro sello de casa ya unido, Nuestras copias Y claro, unido, unido, las joyas unido, Debajo del baúl de ahí. los recuerdos Por eso toda manera agarran a los negritos Por eso toda manera los berracos del sabor, 100% Nancy Plus, de corazón Los berracos del sabor, Nancy Plus, de corazón Los berracos del sabor Los berracos del sabor, 100% Nancy Plus, de corazón